Y en cuanto a política regional, hoy el presidente de Castilla-La Mancha ha querido hablar de los centros de interpretación de los parques regionales, anunciando que se van a reabrir el próximo 27 de marzo. Conservar lo que hemos heredado, nuestro espacio natural, nuestra maravillosa naturaleza, en una región tan diversa, tan grande, tan, tan verdaderamente potente en el ámbito natural como, como es Castilla-La Mancha, conservarlo es un deber moral. Por tanto, no necesitaría de ningún otro argumento. Pero es que además resulta ser crecientemente una, una industria poderosa para atraer un tipo de turismo, para enseñar a las nuevas generaciones, para inculcar unos valores absolutamente distintos. Es netamente positivo la conservación, el cuidado de, de nuestro espacio, de nuestro entorno. Por eso nunca entendí... ...cómo en medio de tantos recortes hace varios años... ...también se cerraron los centros de interpretación de la naturaleza. Primero no son un gasto, prácticamente. Es más bien lo contrario, una gran inversión, una apuesta de futuro... ...y de rentabilidad para muchas comarcas... ...y particularmente también para las nuevas generaciones. Y para un tipo de turismo rural verdaderamente en expansión. Lo estamos comprobando. El 27 de marzo vamos a reabrir los centros de interpretación que han estado por motivo de la pandemia en suspensión, pero que realmente fueron reflotados hace cinco años. Y en esos cinco años han visto cómo ha tenido un millón de visitantes. Se dice pronto, ¿eh? la mitad de la población de Castilla-La Mancha. Mucha gente que viene a conocernos, no solo por nuestros monumentos, sino también por nuestros espacios naturales. Francamente, me, me siento orgulloso. Y vamos a seguir en esta dirección. En el mes de abril... Queremos además incluir en esta red el morrón de Villamayor y el Carbonífero de, de Puerto Llano. Llevamos trabajando en ello desde hace tiempo, los dos son muy merecedores y por eso el mes de abril también se dedicará de forma expresa no solo a la primavera en ebullición sino a nuestra naturaleza en un buen estado de conservación.